Y es la encuesta que tenemos. Todos los días vamos a revisar quién de los dos partidos, PRM y PLD, tiene eh, qué candidato favorito de regidores eh, usted se identifica. ¿Por cuál de los candidatos regidores usted se identifica? ¿Del PRM o PLD? ¿Cuál de, de esos le, eh, le gusta más? Si sí, no es de ninguno de los dos, porque solamente son esos dos. Luego vamos a poner dos partidos más donde vamos a poner sus candidatos a regidores porque son muchos, son demasiados. Si es que no da el tiempo, si no da el tiempo, de aquí a que cierren la, la, la promoción electoral. Pero vamos con la pantalla y vamos a ver cómo va la pizarra. Va la pizarra de los, eh, de los candidatos. Aquí tengo la pizarra. Ustedes pueden ver que va dominando en un 24% la candidata. Carilín Chabebe, con, con 60 votos. La número 2, tenemos a Ercilio Blanco, 47 votos. Número 3, tenemos a Fermín Sánchez, tienen 39 votos. No le puse de qué partidos son, porque sería algo eh, tedioso ver las especificaciones. Así que, tenemos el número 3, eh, dije Fermín Sánchez, con 39 votos, con un 14%. Ariel Marte, tiene un 11.2, eh, con 30 votos. Alejandro Matos, tiene 24 votos. Y Gianni Ventura tiene 19 votos. Ya la otra parte, que es Antonio Acevedo, tiene 17 votos con un 6.3. Ya los de abajo, que tienen la línea roja, son los que tienen menos votos, pero... Eh, vamos a contar, déjame contarlo. No, no, no, no. por favor, déjenmelo como estaba. Gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Los principales 7 eh, Vamos a sacar los principales 10 Pero mencionamos los principales 7 Son los que más tienen voto Antonio Acevedo, número 7 Número 6, Gianni Ventura Alejandro Matos Ariel Marte, Fermín Sánchez, Ercilia Blanco y nominando Karin Linchabebi. Esos son los siete candidatos regidores que están nominando del PRM y PLD. Recuerde cuál es su favorito de entre el PRM y PLD, que esa es la boleta que estamos ahora mismo presentando para que usted la vea. Así que las personas sigan votando por su candidato. Eh, recordarle que es a través del portal Telenor.com.de y usted puede ir a nuestro portal y ahí podrá votar por su favorito. Señores, hace poco yo hice un top spy, no sé si de acuerdan, de los mejores sicarios de eh, los, los sicarios más famosos del narcotráfico. Y entre eso estaba el Popeye. Pues lamentablemente el sicario Popeye no murió como merecía, porque la verdad tenemos que ser sinceros, independientemente de que uno ha sido fanático de sus series y todo eso, sabemos que el tipo fue un criminal, fue una persona que hizo que cometió muchos asesinatos, que yo he hablado con personas colombianas que todavía sienten eso de, de todo lo que hizo Pablo Escobar. Aunque a uno le guste ese tipo de series y eso que, la verdad, a uno le, le, le apasiona. Pero nada, Jairo, John Jairo Velázquez... Aleja Popeye murió a las 5 y 30 de la mañana de este jueves en el Instituto Nacional de eh, Cancerología de Bogotá de cáncer de, estófago, de esófago, perdón. lugar donde se encontraba hospitalizado, informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelero. Él es sicario de Pablo Escobar, padecía de la enfermedad en fase terminal y tenía metástasis en los pulmones, hígado y otros componentes abdominales. Está, estaba hospitalizado desde el 31 de diciembre de 2019. Bueno... Eh, fue de esa forma que falleció, creo que es el último sicario, que yo tengo entendido, de lo que era del círculo de Pablo, que se encontraba con vida. Recuerden, la, recuerden las personas, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y continuar más con el toque del mediodía.